Y cerramos ya esta entrega de reconocimientos con el primer Premio Hino Social Málaga 2022. El jurado otorga esta distinción para reconocer la capacidad de trabajo y la generación de alianzas, la transferencia del conocimiento, su impacto social en este contexto y su alineación al ODS 3, Salud y Bienestar, y al 6, Agua Limpia y Saneamiento. Lo concede a de Social Water. Desde su fundación actúan con este proyecto que lucha contra la crisis del agua, que afecta a millones de personas en el mundo, detectando necesidades, estudiándolas y proporcionando soluciones adaptadas a cada comunidad, ofreciendo unos filtros que se encargan de potabilizar el agua hasta hacerla útil para las familias. Entrega este reconocimiento, este premio, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Reciben Darío José Pereiro y Leticia Martín. Eh, mi nombre es Darío. Eh, nosotros venimos de la Fundación de Social Water. La verdad que es increíble este premio que no, nos han concedido. Queremos darle las gracias al alcalde y al ayuntamiento por organizar estos premios. Y es una oportunidad impresionante porque, eh, si hablabais de las 10.000 horas, yo no sé cuánta horas hay detrás, eh, especialmente viniendo de eh, Javier, de Oscar, que son los fundadores del proyecto, que actualmente se encuentran en Tanzania, ...y están, como hablabais antes, haciendo que las ideas no se queden en ideas ...y que sean una realidad... ...y nuestra pasión es cambiar mmm, esa vida de las personas... ...porque si es algo que necesitamos todos es el agua... ...y desafortunadamente en el mundo una de cada tres familias... ...no tienen acceso a agua potable... ...y gracias a Dios este proyecto está eh, pudiendo ser posible... Como digo, eh, queremos agradecer especialmente a los cuatro compañeros, a Javier, a Óscar, a Cristina y a Gloria, que están allí en Tanzania haciendo lo posible. Y además, yo me enorgullezco personalmente porque... Eh, como sabéis, cada, eh, bueno, un proyecto social no puede aterrizar en un lugar si no cuenta con el apoyo de un socio local. Y en mi caso, yo conocía a Fufo His Children, que es la ONG que trabaja en Tanzania, y juntos llevan trabajando desde eh, septiembre para que este proyecto sea posible y den agua potable a 12.000 niños en 20 colegios y a 450 familias. Y recientemente, además, también han estado en Colombia entregando 500 filtros a 500 familias. Con lo cual, eh, esta, estos premios nos dan la energía para seguir eh, luchando porque cada uno pongamos nuestro granito de arena y que vosotros entendáis que con algo tan sencillo como... Eh, una donación de 25 euros para sufragar un filtro de agua puede hacer que una familia le cambie la vida en el sentido de su salud, en el sentido de liberar a la mujer de ciertas tareas eh, que, que antes hacían, como es, por ejemplo, el hervir el agua, con lo cual está haciendo un cambio social y, y mejorando la vida de muchas mujeres, que en Colombia, una anécdota, dos mujeres decían «bueno, y si ahora no tenemos que hervir agua todo el domingo, ¿qué vamos a hacer?». ¿Qué vamos a hacer el domingo? Bueno, pues disfrutar un poco de la vida, que, que también se lo merecen. Y nada, simplemente no quiero robaros más tiempo, pero eh, os animo a que entre todos los proyectos sociales que hoy nos encontramos aquí… Pues eh, buscar ese espacio de contactarnos, de buscarnos a través de la página web, de ver qué, de qué manera podemos cada uno ayudarnos. Oye, pues a mí se me ocurre que yo conozco a alguien que para tu proyecto puede ayudarte de alguna forma. Y intentar interactuar porque eh, al final este espacio lo que provoca es que el cambio social sea posible, pero que estos premios no sean el final. ...yo eh, me gustaría que fuesen el principio de una sinergia de todos estos proyectos... ...que no nos conocemos, pero que a partir de este momento nos estamos conociendo... ...pues cada uno de nosotros pensemos cómo podemos ayudarnos... ...para que nuestro sueño y el sueño de otras personas se hagan realidad... ...y de nuevo daros las gracias para que el año que viene... ...pues si esta vez se han presentado 80, el año que viene sean 160... ...porque esa sinergia cada vez será más grande... ...y estaremos más agradecidos al ayuntamiento... De que el cambio cada día sea más posible. Vale, o sea, muchísimas gracias. Bien.